Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Segundo día de la misión por los sectores, por cada una de sus casas, por los barrios. Hoy con el tema, la invitación, la santidad es posible en la medida en que creamos. Porque es la fe la que nos sostiene, queridos hermanos. Pongamos en la presencia de Dios cada uno de estos apostolados, cada uno de los misioneros allá por los barrios, por las casas. Oremos y pidamos al Señor que sea Él el que guíe.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 Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús respondió, o sea, yo, yo se lo he dicho muchas veces y ustedes no me creen. Las obras que yo hago en, mi, en nombre de mi Padre, esas dan testimonio a mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida. No perecerán para siempre y nadie las va a arrebatar de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre y yo el Padre somos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos pues esta pregunta que le hacen a Jesús ¿hasta cuándo Señor nos vas a tener en suspenso? dígnolo ya, ya queremos saberlo esta pregunta y la forma como le están pre preguntando a nuestro Señor refleja pues ese, ese ansia, ese deseo de como de tener las cosas seguras como, como de tener garantías entonces hoy la sociedad Quiere tener una escritura, quiere tener eh, control, marcas, cercos. Queremos tener como el control de todo. Queremos tener, queremos tener certezas, olvidándonos que la única certeza es nuestro Señor. Uno, por más escritura que tenga y por más registro que tenga una propiedad, cualquier día la pueden robar. El dinero, cualquier día se pierdo. Cualquier día. Y uno ve a tantos hermanos buscando garantías brujas, horóscopos, tantas cosas, porque quieren tener el control de todo. El único que es control, el único que es garantía, la única certeza es nuestro Señor. Lo demás, queridos hermanos, es pérdida de tiempo, la única garantía es nuestro Señor. Vayamos donde Él. Él es la certeza de todo. Él es la garantía de todo. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, vayan por todo el mundo.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 para hacer que nuestros pueblos caminen por sendas de santidad y conversión. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recuerden esta noche buscar el sitio de la misión, el sitio de la asamblea, cerca a su casa, en su barrio, en su sector, en su parroquia. Pregúntele a su párroco y participe. Escuche la voz de Dios. El Señor lo bendiga, lo guarde. Lo bendiga. Buen día para todos.